¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que les gusta la hierba. <risa> Madre mía, ¿cómo está el patio? Si es que no se pueden ni oír las noticias. Menos mal que estamos nosotros y nuestra amiga María, porque si no, nos daba un chungo. Y es que nuestros gobernantes parece que prefieren la represión al diálogo. Y si no, que se lo digan a Fernanda de la Figuera, que nos tiene a todos con el corazón en un puño a la espera de su inminente juicio el 30 de octubre. Pero encima no es la única. Muchos compañeros y compañeras están sufriendo el acoso de fiscalía. Hace unos días supimos de la intervención de una de las asociaciones más emblemáticas de Baleares, la Boca de Menorca. Pese a ello, seguirán adelante con su quinta Bio menor cannabis. Eso sí ahora reconvertida en un evento aún más reivindicativo. También supimos que el fiscal le pide a la asociación canaria ACMEFUER 140 años y 7 millones de euros. Vamos, la desproporción con la que se está actuando contra las asociaciones canábicas empieza a tomar tintes dramáticos. Dan ganas de encerrarse en la cueva, pero no. Lo que sobran son motivos para dar aún más apoyo a las acciones y convocatorias que están por venir, como la marcha verde por Fernanda y la que, por supuesto, no podéis faltar. Y me piden seis años de, de cárcel, o sea, a estas alturas de la vida me parece como de chiste, ¿no? Cambiando de tema, ahora que comienzan a llegar los días lluviosos y oscuros, necesitamos nuestros autocultivos en interior preparados para comenzar una nueva temporada. Por ello, hoy vamos a conocer uno de los bancos de producción de cannabis comercial más demandado en el estado de Washington. ¡Gold Es la archiconocida Purple Punch, una indica morada fruto del cruce entre Larry OG con Grand Daddy Purple. De ahí nació el asombroso tricoma Purple Punch con un nuevo olor a una mezcla entre uva y arándanos que la hace extremadamente apetecible. Su potente efecto es perfecto contra el insomnio. La segunda, Vitamin C. Este potente cruce entre Lemon Skunk y Soul diesel te dejará con la sonrisa en la cara ya que es una de las más potentes de su catálogo. Fliparéis con la resina que produce y sus porcentajes de THC, que os tiran alrededor del 20%. Sus aromas a cítricos dulces harán las delicias de expertos e inexpertos. La tercera es la Fire Buba. Esta variedad de predominancia índica, creada a través del cruce entre White Fire, OG y Bubacus, está conquistando las despensas de los canabicultores más exquisitos, ...sus altos porcentajes de THC y su efecto muy potente... ...os dejará sorprendidos... ...su sabor dulce con texturas a pinos... ...sus aromas tan cítricos como un limón... ...y la última de su selección... ...una exquisitez medicinal llamada Kava ...esta potente cepa de CBD... ...proviene de un cruce entre Arlequin y Sour Tsunami... ...posee una proporción de 31 CBD THC... ...su alto porcentaje de resultados de CBD os tiran entre el 12% al 17%, con porcentajes de THC por debajo del 0,5%. Si quieres adquirir cualquiera de estas variedades, entrad en su web o en la de Americanavis y encuentra ya la genética que estabas buscando. Seguro que no te decepciona. Por cierto, en apenas dos semanas, nuestros amigos de Delicious Sheets viajarán una vez más, ...esta vez a Praga, en la República Checa... ...para asistir al Canafest... ...una de las ferias de referencia en el norte de Europa... ...allí durante los días 1, 2 y 3 de noviembre... ...van a presentar dos nuevas variedades de Adli... ...en este caso, la desconocida Cus y la Eleven Roses... ...nosotros estamos ya esperando para probarlas... ...ya que según nos han avanzado... ...han mantenido esas texturas dulces y terrosas... ...de ambas variedades sin apenas alterar sus sabores... ...si de casualidad estás por Praga... Pásate a conocer sus novedades. Si no, en los próximos programas haremos sus reviews. Acordaros de que el miércoles que viene será la marcha verde por Fernanda de la Figuera en Málaga. Una vez finalice su vista en el juicio, marcharemos en apoyo de la abuela marihuana y por la defensa de nuestros derechos. Y hasta aquí ha llegado el no de hoy. Recordad que la semana que viene publicaremos el Marihuana News 89, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nosotros nos despedimos. Nos vemos la semana que viene en Bio Menor Cannabis. Hasta luego.